A los testigos de Jehová reunirse y se hizo ilegal sus actividades ya ustedes saben bueno, tenemos en el día de hoy la visita en el café caliente del de regidor por San Francisco de Macorís Fermín Sánchez Fermín, buen día, bienvenido al programa buenos días, Fermín buenos días, buenos días. yo feliz y contento de poder participar en este espacio una vez más eh, para llevar algunas orientaciones a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, ¿por qué no? A toda la región y todos los ciudadanos que siguen este espacio a través de las redes sociales. Fermín, eh, vimos que hace unos días se llevó a cabo un proceso huelgario en San Francisco de Macorís y sabemos que parte de los acuerdos, el ayuntamiento asumió parte de esa carga, ¿verdad? De las obras eh, eh, prometidas al movimiento popular. ¿Tienen ustedes conocimiento de, de, de cuál va a ser la función del ayuntamiento frente a estas eh, demandas? Eh, sí, claro. Los, los grupos populares exigían una cantidad de obras eh, bien merecida para la ciudad de San Francisco de Macorís. Y siempre las autoridades del momento pues, buscan la manera de, de tumbar estos procesos huelgarios y es ofreciendo, ¿verdad?, la, el cumplimiento de, de estas obras demandadas. Eh, la mayor parte de la carga de estas obras, pues, recaen sobre el gobierno central, porque son obras de gran valor presupuestarios. Y el ayuntamiento como tal, que tiene una legislación específica de cómo ejecuta su presupuesto, pues, eh, hizo compromisos, y los compromisos están dados, básicamente darle cumplimiento a esa legislación que es el presupuesto participativo. Sí. Eh, el año pasado, por cuestiones de la pandemia, del, del COVID-19, pues eh, no se desarrolló lo que es el presupuesto participativo y eh, a finales del año 2019 también quedaron obras pendientes. Entonces, todas estas obras que la sociedad o que los grupos populares han visto que el ayuntamiento no está eh, o no ha desarrollado nada en este año de gestión, o las cosas que ha desarrollado son, han sido muy mínimas, pues entonces han exigido que se le den cumplimiento a estas obras. Y nosotros, hablando con el alcalde, pues el alcalde no presentó la cantidad de obras que están en proceso de... De, de compras, tú sabes que hay un proceso de compra establecido por ley que requiere un, un tiempo prudente para fines de ejecutar y nos presentaba una cantidad de obras que están siendo ahora mismo ejecutadas en San Francisco de Macorís, dándole cumplimiento precisamente a esto del presupuesto participativo, que fue con lo que, con lo que el alcalde se comprometió. Nosotros como regidores no participamos de estas reuniones que, que hacen las autoridades con estos grupos populares, sino que nos enteramos de los acuerdos que hace ya el alcalde como eh, eh, personal encargado de la parte ejecutiva del ayuntamiento, y nosotros, entonces, nuestro rol está dado en exigirle el cumplimiento de lo que es esta parte del presupuesto participativo. Mira, Fermín, uh -huh. eh, dentro de las cosas que me enteré mientras estuve fuera, por acá, es que ustedes han dispuesto de unos 12 mil metros de un terreno que posee el ayuntamiento Salida Villatapia. Sí, correcto. Y que se ha realizado esta, esta, este otorgamiento por parte de la sala, en el sentido que lo ha conocido la sala, parece que el alcalde lo promovió. Correcto. Eh, ¿Bajo qué esquema se le está dando al gobierno para que realice los trabajos de construcción de apartamentos con el objetivo de definitivamente sacar del programa, diría yo, de riesgo, de prevención de riesgo, el Barrio Azul y demás? Sí, eh... Mira, yo debo comenzar mi intervención en mm. esta pregunta que tú me haces. Diciendo que si hay una persona dentro del consejo que está a favor de que esto se desarrolle, soy yo. Sí. Yo estoy plenamente de acuerdo a que esas personas del de sector Barrio Azul sean sacadas de ahí. Que se le otorgue una vivienda digna y que además de una vivienda, incluso se le amueblen sus apartamentos. Porque hay familias ahí que han perdido todos sus enseres cada vez que viene eh, este, esto, este tiempo de tormentas. Y cuando el río jaya, pues hace su, sus crecidas. Yo estoy a favor del fin. Pero eh, no sé si dentro de lo que has investigado pudiste ver que yo no voté a favor de la, sí. del otorgamiento de estos terrenos que se hizo eh, en una sesión extraordinaria. Es decir, no porque no esté de acuerdo, sino por la forma en que se hace. Correctísimamente. No porque no estoy de acuerdo que se den los terrenos. A los ciudadanos de San Francisco de Macorís y específicamente a, a los del sector Barrio Azul, en Fermín Sánchez, ustedes tienen un aliado para que esto se desarrolle. Bien, ¿Verdad? Pero, pero Ciertamente nosotros como consejo Debemos de cumplir con un procedimiento Para fines de hacer estas cosas Que en esa sesión Pues no se cumplieron ¿Cómo cuáles? Pues nosotros, yo como regidor Exigía ver Un requerimiento De la institución que estaba solicitando Estos terrenos para fines de construcción No está No lo he visto hay un, Hay un requerimiento del INVI solicitando estos terrenos para construir los apartamentos. ¿Hay un requerimiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia? ¿Hay un requerimiento del Ministerio de Obras Públicas? No lo sé. Primero, ¿verdad? Se supone que la Alcaldía con este requerimiento entonces motiva al Consejo de Regidores para fines de aprobación. Y es el Consejo de Regidores que... Mediante una comisión debe conocer este tema y esa comisión rendir un informe al consejo y el consejo aprueba este proyecto. Sí, de acuerdo. Pero nada de eso se hizo. No en... se hizo. No, no se es producto hizo. De una... No fue producto... De una, de, una discusión. de una discusión de pruebas de, de documentación no, y demás, no se que hizo. hay una comisión especial para fines de, de donación de estos terrenos. No se hizo. De hecho, ah, pues a, se grave. iba a conformar una comisión especial no ju de aprender, jurídico ah. y obras públicas para fines de conocer en detalle Ay. toda esta parte de estos terrenos, pero esto no se conoció. Entonces, en tal sentido, nosotros no votamos porque exigíamos el cumplimiento del reglamento del Consejo. Ya. Entonces, eh, en un momento se nos ha querido tildar de que nosotros Está estamos... En es, en, específicamente yo, que estoy en contra del desarrollo de San Francisco no de Macorís, pero nada más lejos de la realidad que esto. Yo estoy a favor de que esto se desarrolle, que se cumpla, y ojalá pueda comenzar cuanto antes, pero cumpliendo siempre los procedimientos establecidos y las leyes. Yo tengo, Hay una cosa que a mí me preocupa porque existe una resolución previa que producto de una situación que cuando fuimos regidor favorecíamos la construcción de, una, de un proyecto habitacional ahí por el ayuntamiento para facilitarle a funcionarios, empleados públicos, tanto del ayuntamiento como del sector gobierno. Y se produjo un impasse con la constructora Carlín, de la cual salvamos, gracias a Dios, los derechos de ese terreno porque se le había puesto en condiciones para que ellos hicieran una especie de fideicomiso. Correcto. Pero este señor Carlín, que tenía una constructora grandísima, Casi engaña al ayuntamiento. Finalmente él quiebra y debimos de recuperar vía judicial. Y gracias con la ayuda que en aquel momento siempre reconozco de Judith Núñez, que era encargada de impuestos internos, que se da cuenta de las transacciones que él estaba haciendo ya, transfiriéndole a un tercero para cubrir una, una deuda. Eso fue lo que pasó. Sí. Nosotros... ¿Cómo ustedes se han manejado ahí? Es decir, si no hubo discusión, tampoco vieron esa resolución que frenaba cualquier tipo de proyecto ahí. <risa> este, este punto, yo me río porque ¿Por son cosas... Ese punto, eso lo recuerdo yo, ese si eso punto, está, y ustedes lo manejaron y lo, y lo dejaron sin efecto. Ese punto sale a relucir, pero después de aprobado en el Consejo, de que los terrenos pues tienen una oposición... Eh, dado por una deuda que hay pendiente con un ciudadano de San Francisco de Macorís, precisamente a raíz de ese tema. Entonces ahí se empiezan a hacer las investigaciones y ciertamente hay una deuda y hay una oposición, una litis judicial con estos terrenos. Pero fíjate dónde está el inconveniente. Eh, pudiéramos decir, bueno, pues que se le pague al, al ciudadano y él le quita la oposición que tienen los terrenos y, a, y ahí se empieza a desarrollar el proyecto, pues eh, hasta cierto punto se ve razonable. Pero el problema consiste en que esa deuda no está para pagarse este año, en el presupuesto de este año. Está contemplado pagarse una parte, pero no el total. Entonces, algo que se quiso hacer de manera rápida, apresurada, improvisada. No me diga que transformar el presupuesto de la, pudiera, de, de, del, del municipio. Pudiera sí. convertirse en algo que entonces mucho más largo. Claro porque ya hay un, un tema, hay que pagar, hay que pagar para que le quiten la litis, pero no tengan el presupuesto, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Hay dos maneras, yo pudiera recomendarle, yo, Fermín Sánchez, pudiera recomendarle a, al, alcalde. al alcalde que solicite a la institución que va a hacer los apartamentos, que asuma la deuda de los 5 millones y pague los 5 millones. Yo estoy de acuerdo contigo. Y que el, ayuntam y que el ayuntamiento se exima de, de, de dar ese... El trabajo. ayuntamiento se beneficia, sí. sale de la deuda, se sí. le quita la litis, la sí. institución hace los apartamentos sí. y tenemos el beneficio. Estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Se lo voy a dar de consejo así que... o lo estoy dando de, de, de, de, de consejo así Esa es una humilde sugerencia que nosotros podemos darle. Sí, porque si, te, si esperamos entonces pagar la deuda, mínimamente tenemos que esperar el año que viene, mínimamente. Y buscar eso cuadro. Y buscar el dinero. verdad. Entonces, algo que pudo tardarse 15 días para fines de hacer una investigación, para fines de ver todos estos puntos, entonces ahora pudiera tardarse mucho más, sí. precisamente por la improvisación de hacerlo tan rápido. Fermín, con relación a la recogida de basura, que es un tema que está preocupando a la población de San Francisco de Macorís, ¿qué informaciones tienen ustedes con relación a, al contrato de Movil Soluciones? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, bueno, eh, yo tengo una parte de la información, pero ustedes como regidores que han investigado, ¿cuál es la situación? Eh, bueno, las, las últimas veces que, que he venido aquí al programa siempre sale a relucir el tema de la basura. Eh, Creo natural. que ha sido. Creo que ha sido el tema medular de, de, de, de esta gestión desde que comenzó. Uh -huh. Muchos problemas, eh, los ciudadanos se, se preguntan, pero si es la misma compañía que recoge los desechos sólidos que en la pasada gestión, como es que ahora hay tantos problemas? Eh, nosotros les hemos exigido a la alcaldía el cumplimiento de lo que le corresponde al ayuntamiento. Porque es bueno conocer el contrato, y es bueno saber que el ayuntamiento tiene una cuota de responsabilidad para fines de recogida de los desechos sólidos. Por ejemplo, eh, el camino al vertedero, que fue lo que yo expuse la última vez que estuve aquí, no tiene condiciones para fines de, de ser eficiente en la recogida de la basura. Un camión te pudiera tardar un tiempo, qué sé yo, bastante largo, el tema de de llegar hasta, hasta la, la parte final. Y esto ciertamente afecta a lo que son los, los equipos de la compañía que nosotros le sugerimos al alcalde, incluso en la misma sesión donde se, conocieron lo, se conoció el tema que estábamos tratando anteriormente, eh, yo incluso me, hasta me incomodé porque esta sesión se hizo de manera apresurada, se declaró de emergencia el tema de ...de la donación de estos terrenos... ...y yo le decía al alcalde... ¿por qué, no le, ...¿por qué no declaramos de emergencia... ...lo que es la reparación de todos los equipos... ...que se están pudriendo ahí en el almacén... Del, ...en el taller de, del, del ayuntamiento... ...¿por qué no declaramos de emergencia esto? Reparamos okay, todos los equipos... Un momentito, ¿cuál equipos? No, pero el ayuntamiento tiene una cantidad de equipos... Eh, ...ahí en, en el taller... ¿Dónde está tiene manera? pala, tiene greda, ¿Dónde, tiene retroexcavadora, tiene es camión, terreno, que eran Mira, yo esos, tengo fotos de ellos. Esos terrenos. No, no, yo quiero ir yo, Pero te de, tú te refieres ¿Qué? a los terrenos de... No, no, no, a los, no, a los equipos equipo. a los equipos que tiene el ayuntamiento, que están ahí abandonados. En el, en el Allá, taller. En el taller, ya. en camino a Villatapia. Camino a Villatapia. En el mismo, camino, mismo terreno. Sí. es público, yo, o sea, yo sí, puedo sí, ir sí, Claro, es público, público. usted es okay. un ciudadano. Ese es el mismo terreno. No, digo que... yo porque es privado. Es al lado de del terreno que se va a donar. Ah, muy bien. Ahí está. el mismo terreno del ayuntamiento. Entonces, yo... Eh, en esa sección le exigía al alcalde que así como se declaró de emergencia esta sesión, haciendo una sesión extraordinaria, que se buscara la manera de declarar de emergencia la reparación de los equipos uh -huh. y entonces el ayuntamiento con estos equipos interviniera los caminos al vertedero. Que intervenga los caminos al vertedero y entonces nosotros poder ponerle condiciones eh, a esto y después exigirle a Móvil Soluciones el cumplimiento. De compra de equipos, ¿verdad? Que sí. tengan camiones nuevos, camiones en condiciones que permitan ser mucho más eficientes la recogida de los desechos sólidos y que por fin se beneficie el pueblo de San Francisco de Macorís. Entonces, eh, esto quedaría ya para finalizar. Eh, volviendo al primer tema sobre los terrenos, que se cree, que me imagino creían que se estaba solucionando algo y ahora se encuentran con una situación. Correcto, legal, correcto. Que le limita cuál sería el, el rumbo o la sala tomó posterior a la aprobación, que era lo, lo, lo correcto, era hablar esto primero. Primero, primero. primero. Y no abocarse a una aprobación. Así lo contempla la ley en su artículo Yo 52. dije, eso es populismo político. Lo que hicieron, adrede. Bien, mira, te pregunta ¿Pero qué es? va a pasar con eso? Tú sabes que la ley establece que después de una. De una aprobación, ya es una sesión. Pero eh, eso no está aprobado definitivo, eh, no. eso se aprobará en la próxima. Sí, ok. Eh, hay mecanismos que tú puedes eh, solicitar una, una un recurso de reconsideración. Claro, lo puedes hacer tú. Hay, hay mecanismos de cómo hacerlo, pero, pero momentáneamente la comisión que después de aprobado es que está haciendo el trabajo de investigación sí. y de revisión. Sí, sí. ¿Tú ves? Sí, sí. Eh, es un asunto de ver, yo te, sí. como te decía anteriormente, una, la propuesta que hice. Tenemos una llamada, una, eh, perdón, una pregunta, una pregunta aquí en el WhatsApp. El ingeniero, en el, WhatsApp. Pregunta, eh, el ingeniero Darío Guzmán te pregunta, el ingeniero Darío Guzmán dice que si el ayuntamiento tiene el proyecto de realizar el sorteo de obras. Sí, ahora mismo hay, hay encartado unos sorteos de unas obras del presupuesto participativo precisamente okay. y otras obras que son del, de la parte administrativa del ayuntamiento. Eh, tú sabes que la modalidad de sorteo o de las comparaciones de precios están establecidas en la ley 340-06 y que esto lo determina o lo elige el comité de compras de la institución. Bien, gracias bueno. a Fermín Sánchez por la participación en nuestro programa, en esta interesante entrevista. Ustedes han visto los temas que se han tratado acá. Gracias al regidor porque cada vez que acudimos a él siempre está presto. ¿eh? Bueno, es. pues, y, muchas gracias. Y Esa es la función de un regidor. La de, la de fiscalizar y, y, y tener esa posición cuando tiene que tenerla. Bien. En momentos Va. que se realiza una una sesión Bien. y donde hay procedimientos que se burlan. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante. Miren, el número que termina en 1043, dicen el sector olímpico, tienen más de dos semanas que no recogen la basura, nos tienen olvidado y ahí nos manda una fotografía en el WhatsApp. Mucha